Como atleta, tú esperas obtener lo máximo de tu cuerpo cada día. Vas siempre a la sección de productos orgánicos en tu tienda de supermercado y siempre estás en busca de los mejores suplementos para ayudarte a lograr un alto nivel de desempeño en tus competencias. Pero también tú tienes días en los que parece que las cosas no están funcionando. Tal vez te sientas más cansado de lo normal, tal vez simplemente no estás viendo los resultados que desearías con tus ejercicios. Con un trabajo de tiempo completo y tu estilo de vida ajetreado, algunas veces es difícil estar en tu mejor condición todo el tiempo. Pero las investigaciones han demostrado que el ejercicio y el cuidado de tu cuerpo hacen que todo lo demás funcione mucho mejor en tu vida. Así que cuando estás cansado por otro día pesado en el trabajo, todavía haces un espacio para incluir una agotadora clase de bicicleta en el gimnasio pero algunas veces puede parecer totalmente imposible hacer tiempo para todo y todavía salir vencedor. Llevar el grupo al entrenamiento, caminar a la parada del autobús, cambiar pañales, preparar desayuno, almuerzo y cena, organizar la casa. Eres mamá y necesitas dar lo mejor de ti a fin de ayudar a todos los demás a progresar. Eso quiere decir comer muchas frutas y vegetales, y salir a correr temprano cada mañana. Pero, ¿alguna vez has deseado que el día tenga más horas o tal vez otro yo para mantenerte en movimiento? ¿Qué tienen esas tres personas en común? Todos tienen una vida ocupada y activa. Si tú requieres obtener lo máximo de tu cuerpo, es vitalmente importante tener cuidado con lo que le das. Solo unos suplementos de la tienda de supermercado no son suficientes. Necesitas nutrientes comprobados que te ayudarán a sacar lo mejor de tu rutina de ejercicio, de lo que comes y de tu vida diaria. ¿Qué es lo que debes buscar? Nutrientes para una vida activa. Respaldo para el sistema inmunológico. La salud del sistema inmunológico es el cimiento para la salud general de tu cuerpo. Cuando estás decaído... Ya sea por no dormir bien o por una desgastante rutina de ejercicio en particular, tu sistema inmunológico tiene que trabajar tiempo extra para mantenerte bien. Si mantienes tu sistema inmunológico en muy buen estado, eso verá reflejado en el resto de tu cuerpo. Hablando de suplementos alimenticios para el sistema inmunológico, hay muchos disponibles en el mercado, pero la clave para lograr la clase de resistencia, energía y vitalidad que deseas es encontrar suplementos que educan y capacitan a tu sistema inmunológico para que además de atacar invasores externos, lo haga de manera inteligente. Calcio La ingesta diaria recomendada de calcio es de 1,000 a 1,300 miligramos pero la mayoría de nosotros consume solo de 500 a 700 miligramos cada día. ¿Te has dado cuenta de que tu rutina de ejercicios también puede verse afectada por la falta de calcio? La mayor consecuencia de la deficiencia de calcio es el debilitamiento de los huesos, y con tu activo estilo de vida, ese es un riesgo que no puedes tomar. Fibra. El americano común obtiene de 12 a 15 gramos de fibra diariamente. Si eres mujer, de hecho necesitas por lo menos 25 gramos. Los hombres necesitan al menos 38 gramos diarios para una salud óptima. Cuando le das a tu cuerpo la fibra que necesita, tiene mayor capacidad de manejar niveles saludables de colesterol, reducir el riesgo de problemas en el colon y mantener un peso saludable. Yodo El yodo es esencial para la función normal de la tiroides. Y una tiroide saludable mantiene muchas cosas en equilibrio dentro de tu cuerpo. Hierro La ingesta diaria recomendada de hierro es de 10 gramos para los hombres y 15 gramos para las mujeres en la premenopausia. Debido a la pérdida de hierro durante la menstruación, las mujeres necesitan más hierro que los hombres. Pero debido a que consumen menos calorías, las mujeres muy comúnmente no obtienen lo que necesitan. Para todos nosotros, el consumo de hierro es crucial para la formación de glóbulos rojos en el cuerpo. La deficiencia de hierro puede algunas veces causar fatiga. Ácidos grasos esenciales, omega-3. Los ácidos grasos esenciales o EFA son los componentes para un sistema cardiovascular saludable, membranas celulares fuertes, la función y movilidad de las articulaciones, entre otras cosas. Tu cuerpo no produce EFA por sí mismo. Por lo tanto, necesitas incluirlas en tu dieta. Pero en la dieta de un americano común, simplemente no es incluida en suficiente cantidad. Vitamina B12 El tomar un suplemento con multivitaminas es una buena forma de ofrecer un respaldo al bienestar integral. Pero para un soporte extra para un estilo de vida activo, la vitamina B12 es la clave. La ingesta diaria recomendada de vitamina B12 es de 2 a 3 microgramos. Y la vitamina B12 es ligada al hierro, lo cual significa que también es importante para la formación de células en la sangre y para evitar la fatiga que viene cuando no se consume lo suficiente. Cuando esperas obtener lo mejor de tu cuerpo, es vital buscar lo mejor de las hierbas, vitaminas y minerales. El complementar una dieta saludable y una rutina de ejercicios con nutrientes esenciales puede ayudarte a obtener lo mejor de tus ejercicios y permitirte no solo contar con energía suficiente para pasar el día, sino un amplio suministro de energía para disfrutar de una vida activa. Corre esa última milla, más rápido que nunca antes. Impresiona a tu jefe con tus ideas para mejorar el área de trabajo. Y luego, corre al gimnasio para una hora en la caminadora. Cumple con tus ejercicios matutinos. Corre detrás de tu hijo de dos años por donde quiera todo el día. Y ayuda a tus hijos mayores con la tarea. Y cuenta con mucha energía para utilizarla como quieras. Ofrece un respaldo a tu cuerpo con nutrientes para una vida activa. For Life Research es una compañía que tiene productos que ayudan a dar respaldo a la buena salud. Habla con el distribuidor que te compartió este video para más información.